Hola, hola, buenas a todos aquí, van comentando un día en la taberna Y hoy volvemos a Frostpunk, que este va a ser nuestro capítulo número 7 En nuestra maravillosa aventura helada. Vamos a trabajar en el capítulo de hoy, ¿vale? Vamos a tratar de llegar, he estado, bueno, escudriñando el árbol tecnológico y demás La idea que tenemos es, para hoy, ¿eh? Para hoy A ver si podemos, en recursos, sacar la fundición vale Esto va a ser importante para nosotros, así tendremos ya el Tier 1 de, de todo lo del taller de recursos. Y una vez tengamos eso, iremos a las mesas de dibujo, sacaremos la mesa de dibujo del Tier 1. ¡Ah! ¡Oh! Es que esto es para todos. Vale, tanto para comida, recursos... Vale, vale, vale, vale. Ok, pues ya digo, sacaremos la fundición y en pos de la fundición investigaremos la mesa de dibujo 1 para ir aquí, comida, salud y refugio, y... Trataremos de llegar, si no sacar el invernadero, porque me parece genial. Eh, el, los puestos médicos. Aunque bueno, tirar por alguna de estas no está nada mal, ¿eh? No lo sé. Veremos qué nos ofrece esto, porque a lo mejor. Bueno, con esto ya mejorado, podemos meter algún invernadero y quitarnos alguna de estas casas. No lo sé. Lo tendremos que ver, ¿vale? Exploramos a lo largo de hoy. También recordar que tenemos aquí en la zona de la baliza. Esta gente aquí llegando No está en ello, el equipo Le quedan 20 horas, vale Entonces a lo largo del día de hoy Lo veremos, así que nada, vamos a por ello Vamos a dejarlo Ah, claro, que no tenemos Vale, vale, vale Vale, vale vamos a darle un poquito de calor Eso es, que la gente trabaja aquí el... Vamos a empezar a tener problemas Con la comida de nuevo Eso está feo, pero bueno pero bueno. Wow, esto lo han construido. esto sí, esto se sí construye en mitad del camino. Vale, bueno, está bien. Y claro, tenemos problemas con los enfermos, pero bueno, cosa mala. Cuatro de gravedad, 40 enfermos normales. Tendría... Uh, a ver, a ver, a ver. Vale, ok. Vamos a meter aquí a gente en los puestos de recolección. Perfecto. No operativo. No hay nada. Vale, bueno, vamos a quitarlos de aquí. Vamos a añadirlos aquí. Ok. Y ahora veremos. Porque aquí supuestamente tenemos que generar pilas de carbón. No sé cuánto tarda ni. Tengo hasta 560 de carbón por cada día normal de trabajo. Suficiente para dos puestos de recolección. Wow, no lo sé. Vale, lo tendremos que ver. Bueno, cinco... Los enfermos no dejan de subir y los... Esto está a tope, ¿eh? Vale, vamos a adaptar leyes de comida. Yo creo que para el comedor meteremos... Uy, la sopa. Eh, eh, eh, son solo 18 horas... Más gente con la misma cantidad de comida Es que esto está muy, muy, muy, muy bien Porque el resto Dobla la capacidad de los edificios médicos Reacciones extra para los enfermos reacciones extra en las instalaciones médicas Para acelerar el proceso de recuperación de los enfermos Pff, Es que esto Si no tenemos tanta comida Sí, está bien porque recuperamos gente Que trabaja, pero... Uf. Causará descontento y aumentará ligeramente Vamos a firmar hacinamiento Vale, vamos a firmar hacinamiento Y con esto curaremos Claro, yo entiendo que curaremos más gente Me parece, me parece correcto Vale, vamos a tirar por aquí Vale, y ahora, o sea, estamos Vamos a ponerse en marcha Pregunto qué conseguiremos hacer hoy Vale. Hola, el descontento, tú! Mal servicio médico. Falta de techo. Edificios... Médicos masificados. Ley polémica, petición ignorada. Bueno. La esperanza está por las nubes, así que eso nos viene bien. Lo que no sé es... ¿En qué momento saldrán las pilas de carbón? La verdad es que me gustaría verlo. Porque en el momento en el que saquemos la pila de carbón... 28 por hora Genera carbón ¿Cómo podemos ver el almanaque? Economía, vale Esto es el almanaque Carbón, pila de carbón Hay pilas de carbón vacías Esta está llena Puesto de recolección Pila de carbón Vale Oh uh, uh, uh. Vale entonces hay que ponerlo aquí directamente Oh, vale, maravilloso Y esto genera directamente aquí la pila de carbón Y la gente viene a recogerlo Perfecto, perfecto Vale, esto me gusta Entonces lo estamos gestionando bien Falta comida No, no tanta Vale, vale vamos a meter aquí Ingenieros, ya tenemos madera Perfecto Ah, no, no Hasta las 50 nos va a faltar un montón Vale 700, ¿qué ocurre? Oh, Estamos llegando al máximo de almacenaje Puede ser Y te lo marca ahí con cuidado Vale, pues entonces Vamos a reducir la gente que está trabajando Aquí fuera Hay peña que está trabajando Tenemos 15 personas trabajando En una pila de carbón uy, uy, uy. A ver Uy, uy, uy, se acumula Vale, qué hay aquí Madera, raciones y núcleos de vapor. El refugio está bien abastecido y se construyó para resistir la climatología más adversa. Un avanzado sistema de calefacción con vapor lo mantiene protegido del frío. Vale. Exploren. Uh, el interior del refugio es cómodo y está bien equipado con suministros de emergencia. Hay un cartel de aviso colgando junto a la pesada puerta circular. A todos los científicos, si hacéis uso de los suministros, no olvidéis notificar a la intendencia al volver a la ciudad. Eso quiere decir que hay otra ciudad ahí fuera. Junto al sendero hay un letrero que apunta hacia dos direcciones. Londres, 3.000 kilómetros. Nuestra ciudad, 87. Lugares, puente de acero. Recoger recursos. Vale. Oh, y este es el puente de acero. 13 horas para llegar. Vale, vamos a mandarlos. Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Uh. Vale, vamos a reducir la gente. Esto es gente trabajando en carbón. Vale. Vale, vamos a revisar de nuevo esto Vale, nos hemos consumido Completamente una de las... Vale Vamos a meter aquí A... No, uy, esto es el cementerio Vamos a meter aquí a Seis personitas Vale, aquí hay ingenieros Vale, vamos a meter aquí ingenieros Perfecto eh, eh, eh, Un trabajador más Vamos a meter aquí Dos ingenieros más Vale, esto al fin y al cabo Te genera carbón Independientemente del, del estado Eso está muy bien Vale, ok Baja esto ¿Tenemos madera? Sí Vale, pues como tenemos madera Vamos a sacar las mesas de dibujo Perfecto Y tenemos aquí a todos los ingenieros Maravilloso Vamos a ir pues Bueno, deberíamos ir poco a poco Consumiendo el resto Nos queda ya solo este ¿No? Sí, ya nos quedan solo dos pilas Vale Vale Vale, vale, pues con más razón tenemos que hacerlo funcionar todo. Con independencia de cómo, de cómo estemos. Vale, vamos a meter aquí un turno estos es exhaustivo. No podemos recoger más carbón. Y esto se está acumulando aquí, cosa mala. No tenemos gasto de carbón, tú. Vale, vamos a derivar la gente entonces a otros puestos. Vale, así estamos bien. 2 de 15, ¿esto que es? Cabaña de trabajo. Vale, vale, vale. Pues las cabañas de cazadores, todo el mundo a currar. Vale, perfecto. Esto entiendo. O sea, yo entiendo que el. El, el punto de, de. El almacenamiento es porque estamos llegando al tope. Vale, bueno, tenemos tres días, ¿eh? Y no paramos de recoger, eso está bien. Pila de carbón, ¿esta cuál es? Esa es esta. Vale, vale, perfecto. Aquí no hay nadie trabajando, ¿por qué? Ah, porque estamos fuera de horario. Vale, ya decía yo, digo. ¡Eh! ¡Uy, ¿y el aviso! ¡Ay, oh, se pasó! ¿Por qué cliqué en otra cosa? ¡Ah! Venga, va. No pasa nada. La verdad es que me interesa que haya gente aquí currando a tope. Cajones de madera y vamos a ponerle Un turno extensivo, que aumente el descontento y No pasa nada, o sea, es un poquito nada más Estamos bien, vale, son las 11 Como es de noche, vamos a dejarlo correr El tiempo Y ya está Vale, sí, sí, ok, el color rojo El color rojo en el recurso es porque estamos Casi llegando al tope del almacenamiento Uh, los predadores han llegado a Puente de Invernia No estamos tan mal, siempre en futuro Hay que aspirar Vale, ok, vamos a parar esto. Nos vamos aquí. ¿Qué ocurre? ¡Uh! ¡Autómata! Una placa de latón sobre la torre del puente Reza, construido por el pueblo de Invernia en 1837 después de Cristo. Hay un autómata en funcionamiento que mantiene el puente libre de nieve. Wow. Nos tiramos al borde de un profundo desfiladero, maravillados ante la visión del puente de acero que cruzaba y sobre todo ante la imponente figura del autómata que apartaba nieve de la carretera. Podríamos enviar a la máquina a nuestra ciudad o desguazarla para obtener recursos. ¡Dios! Eh, vamos a mandarla a nuestra ciudad. Reprobamos el antómata y lo enviamos rumbo a la ciudad. Mientras su figura se perdía en el centro, los primeros remolinos de nieve comenzaron a elevarse sobre el puente. ¡Oh, no! Convoy grande. Trece horas para llegar. Estación Meteorológica ¿Por qué pone el punto aquí? Ay, No Lugar del accidente eh, eh, eh, eh. Vale El equipo 1 ¿Está en la estación meteorológica? ¿O puede ir de camino a la estación meteorológica? Es que me da miedo Mandarlos y que el puente se pierda Un alto edificio con algunos extraños aparatos en el tejado Lo más probable es que sea una estación meteorológica Establecida por los científicos de Invernia Vale, vamos a ir a la estación meteorológica Son 16 horas, ni tan mal Luego tendrían que volver, eso va a ser un problema Porque luego queremos ir al observatorio al lugar del accidente, etcétera. O si no, sacar varios equipos Eso tampoco me parece una idea Nada mala Vale, aquí hay gente trabajando Vale, vamos a meter esos dos ingenieros aquí también Y trabajamos con esto a ah, son las 6 de la mañana Aún no ha empezado el turno, vale, vamos a darle calor ¡Yus! Vale, a ver, aquí ¿Qué ocurre? En busca de otras ciudades Puente desierto, haber encontrado el puente de Invernia Demuestra que vamos por el buen camino Pero nos han surgido dudas, ¿por qué estaba el puente de Desierto? ¿Por qué no había ingenieros supervisando El automata? Ambas preguntan Tienen respuesta lógica, pero así la gente está empezando A quitarse, lo sabremos cuando lleguemos A Invernia Vale. Ayuda a los inválidos. Reducción de daños. Un médico quiere hablar contigo sobre mejorar los tratamientos radicales. Fui cirujano de campaña durante la guerra Boer. Y trabajé con la Real Sociedad para reducir el índice de pérdidas de extremidades en los hospitales del ejército. Creo que puede idear un método para reducir el número de amputaciones cuando apliquemos la política de tratamientos radicales. ¿Este ingeniero no podrá trabajar? Eh, vale. Vale. O sea, literal, lo que haga falta para este señor para que tengamos menos amputaciones. Me parece maravilloso. Vale, bueno, tenemos comida, el acero, carbón, vale. Siete horas, ¿eh? Vale, bueno, menos mal. Nos tenemos otra pastilla, las temperaturas bajan. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Eso está feo vale sobre rendimiento aquí esto lo podemos sobre no vale vamos a construir una caldera de vapor por aquí para que aquí la gente no esté mal porque la gente viene a trabajar aquí en este trozo vamos a meter aquí la caldera y con esto que, que no estén que no esté la gente incómoda trabajando reservas de madera de cajones agotada vale vale Vale, ok, entonces vamos a destinar más gente aquí Vale, cinco Vale Vale, ok, y me quedan solo dos Ingenieros disponibles Vale, vamos a meter aquí Un ingeniero, está bien, en la casa de comidas Para sacar comida Creo que vamos a sacar a la gente de aquí, eh Vale, este carbón no me interesa. ¿Aquí cuánto carbón recogemos? Carbón tenemos bastante. Eso está claro, claro, claro. Vale, vamos a meter uno más aquí en los cazadores y me quedan dos personitas por empezar a trabajar. Vale, vamos a meterlos aquí. Sí, vale, así tenemos a todo el mundo distribuido. Hacemos que pase la comida... Vale, y deberíamos empezar a plantearnos Meter otro aserradero A lo mejor por esta zona de aquí Que tenemos el depósito de carbón O si no, ¿dónde? Al menos hasta que pase el bajón de temperaturas Está bien, está bien O sea, de momento vamos hacia la automatización Que estemos sacando recursos del suelo Es genial Y que encima lo recogemos pff, O sea, eso es maravilloso El, del puesto de recolección recogen carbón, sí. Vale, nada, nada. Maravilloso, maravilloso. Vale, tenemos 48, estamos ahorrando carbón. Me gusta. A lo mejor deberíamos meter otro taller, no lo sé. Puesto de recolección, depósito de recursos. No, otro depósito de recursos no voy a poner. Salud. La residencia la tenemos puesta así. Carpa. Es que me quiero esperar, no quiero poner más carpas, quiero poner ya... Eh, ir al árbol tecnológico y tener casas. Vale, están aumentando. Fua, pues no puede hacer que vaya mejor. O sea, aquí de esto está literalmente petado: dos días, dos días. Tratamiento: 17 horas. Uf, está muy feo todo esto. Vale, uh, uh, uh, uh, uh. meses de investigación. Vale, perfecto, paramos todo. ¿Qué tenemos aquí? El invernadero, que nos va a proporcionar? A ver, leemos. Aquí se puede cultivar cultivos resistentes que aportan hasta 30 de comida cruda al día. ¡Dios! Sin importar... Esto es una pasada, ¿eh? Esto es una pasada. Vale, me gusta mucho, es muy buena opción. Mejora de puestos médicos. Al utilizar métodos y herramientas mejorados, los trabajadores de los puestos médicos curarán los sufrimos un 10% más rápido. Un 10% también es un montón Vivienda para 10 personas Protegida Las inclemencias meteorológicas Vale, esto está muy bien Aquí, ¿qué tenemos? Horno de carbón vegetal Para carbonizar madera por cada día normal de trabajo Lo que produce hasta 210 de carbón eh, No es una opción para nosotros <risa> Introducir mejoras técnicas en los lugares de trabajo Que aumentar la eficiencia de todos los aserrados Y aserraderos a vapor Un 25% Perforadora Hasta 160 de madera. Dios. Este está muy bien, ¿eh? La fundición... Minado de carbón... Yacimientos subterráneos... Mejora el depósito de recursos... Uh, vale. Creo que... ¿cuántas, ¿Cuánto tardamos? 8 horas... Es un día de trabajo. Minado de carbón... 8 horas... Exploración... Más exploradores... Un segundo equipo Generador Mejora de potencia En subir la temperatura en todas las zonas de calefacción en nivel 1 El consumo de carbón se dobla mientras esta tecnología se encuentra activa Mejora de alcance La zona de calefacción en un 20% Vale, ok Esto lo tendremos Yo creo que las de calefacción por el momento no son estrictamente necesarias Así que Vamos a ir a la mejora de los puestos médicos No sé si posteriormente, o sea, si una vez tenemos la mejora No sé si posteriormente tenemos que Pagar la mejora, pero vamos a quitarnos A gente de De, de las enfermerías Vamos a limpiarla de allí y que salga Vale, vamos a poner esto a investigar, perfecto Y le damos, ok Después de eso Iremos ya a buscar eh, la, la extracción de, Del material, del acero Desde los Desde las minas, vale, ok ¿Se ha pasado la hora de frío? No Vale, sobrecalentamiento Esto está bien Esto no deja de trabajar ¿Qué tal va? Funciona muy bien Funciona muy, muy bien nah, es, Vale, maravilloso Lo estamos gestionando genial Hambre ¿Cómo hay gente que pase hambre? comedor en funcionamiento, vale, vamos a quitar a gente de trabajo de aquí vale, vamos a, vale, vale, vale, esto está muy bien, esto está muy bien vale, perfecto 33 por hora producimos aquí un depósito de carbón de la leche y el, el del puesto de recolección están recogiendo carbón, claro, es que generamos muchísimo más carbón del que, del que consumimos no, es que si sí, no podemos reubicar a la gente en ningún sitio, tampoco vamos a dejar de, de utilizarlos. Vale, vamos a meter aquí un turno de 24. No, es que cargar carbón es tontería. Eh, eh, eh. vale, bueno, estamos bien, estamos bien, no pasa nada. ¿Qué buscamos? Vale, vamos a ser listos, vamos a anticiparnos. ¿Qué vamos a querer? Camaño y cazadores, y recursos. Tambor de extracción ya hay. Aserradero ya hay Necesitamos otro aserradero Es muy buena pregunta ¿Dónde, cabremos, ¿Dónde querríamos otro aserradero? ¿Aquí? ¿Aquí? No Entre comillas el problema que tenemos con esto Es que luego los tenemos que destruir Vale Carretera, carretera, carretera Vale, creo que es mejor Sacar... Vamos a gastar dinero en... No, de aquí no De aquí Es que construir... Entre comillas, ¿no? Para que me entendáis Construir en el aire es muy peligroso Porque a lo mejor... Sí, vale Aquí te, aquí te cuadra Pero luego no... Cae en construcción Vale Vale, vamos a adelantar, esto es tiempo libre La peña va a venir aquí a construir Perfecto Ojo Han llegado a la estación Vale, Uf, se nos acumulan las cosas Protesta por asistencia médica, tratamientos urgentes Capitán, nuestra gente se ha reunido para protestar El número de enfermos sin tratar sigue creciendo Y parece que estás ignorando el problema, te exigen que hagas algo A un tercio de los enfermos Es que otro puesto médico Un gasto tonto, no Pero es un gasto que no Bueno, sí, vale Ok, sí, sí, sí Vamos a plantar otro y lo plantamos ya Salud, puesto médico Aquí hay otro Aquí podemos aprovechar el espacio Aquí es una tontería Es que hay que plantarlo en un lugar con calefacción tú. Vale, ok, aquí está bien Vale para adelante Y ahora cuando tengamos la mejora Entre estos dos puestos médicos brum, Empezaremos a construir Queda lindo Vale, vamos a ponerla por tres Para que la gente acabe las construcciones y demás Vale, perfecto Perfecto, ok, por uno Vamos a bajar aquí El... La cantidad que estamos generando Vale, ok Vamos a meter aquí Ok, esos dos ingenieros para que trabajen Esto es vale, 24 si sí trabaja esto perfecto, vale, vamos a bajar aquí, más y metemos estos dos aquí Uh, por esa atención médica cumplida, si sido los enfermos tanto ellos como su están agradecidos, vale eso está bien, ahora aquí, ¿cuánta gente vamos a meter a trabajar? tres solo ¿De dónde podemos sacar? Es que hay que sacar gente de la enfermería. Literal, no podemos sacar otro sitio. Hay que sacar gente de la enfermería. 73%, ¿eh? Tenemos 33 personas enfermas. Cero de gravedad, por lo menos. ¿Cómo está la gente en la residencia? 20, esto está petado. Claro, y la gente se afina aquí. Liseados no tenemos mucho, en verdad. 17 liseados. No es tanta gente, ¿eh? Vale, a ver... Uy, uy, uy, El sobrecalentamiento, ¿cómo estamos? ¿Qué nos queda? Vale Vamos a dejarle que llegue por lo menos al... 90% Vale, 94% Perfecto ¿Cómo estamos? Vale, bueno, estamos bien Más o menos, un poco fríos, pero... Es lo que hay Vale, la gente está volviendo al trabajo vale, bien, tenemos cinco aquí 5 aquí, bien vale, en un futuro si es eso este aserradero habrá que quitarlo y se plantará aquí el otro y ya está bueno, y, o sea la gente de allá la trasladaremos aquí y listo, o si no, exploraremos en el taller, aquí en el árbol tecnológico, sacaremos este la perforadora, y con la perforadora lo que haremos será plantarla cerca ya de la zona industrial que tenemos ahí en el sur para uu, ir sacando a la gentecilla y ya está Sí, yo creo que sí, eso va a ser importante, pero bueno, primero, antes que nada, la fundición. Vale, vale, vale. Calorcito ahí, vamos a sacarlo. ¡Eh! espérate, ¿qué tenemos aquí? Esta gente esperando? Explorar carbón y núcleo. no hay nadie en la estación meteorológica, pero todo parece que está operativo. Podríamos intentar averiguar qué han estado trabajando los científicos de Invernalia. Vale, vamos a explorar, a ver qué encontramos. Uh, encontramos los es... Escritos de los científicos, predicen que la lada blanca empeorará aún más. Y lo más raro es que la toma de notas terminó de manera bruta hace meses. No queda ni una lata de carne, ni un mendrugo de pan en la despensa. Es evidente que se marcharon para siempre de este lugar. Se avista la ciudad de Invernia desde el tejado de la estación meteorológica. ¿Recoger recursos? Invernia. 15 horas. Mina de carbón. Nah, nah, nah, Vamos a Invernia. A ver qué hay aquí, tú. Vale, vale, vale, vale. Ok, nos vamos a ir para allá. Ya está el equipo allí. Uh, a ver. Ayudante de comedor. Un grupo alisado ha venido a verte. Quieren ayudar en el comedor. No queremos quedarnos de brazos cruzados todo el día y conformarnos con vivir a costa del resto. Es cierto que no podemos realizar trabajos físicos, pero si fabricamos prótesis sencillas de madera, podemos ayudar en el comedor y ganarnos el pan de nuestro trabajo. Uy. Vale, pues nada, necesitamos prótesis. en busca de otras ciudades, estación abandonada el reciente informe de la estación meteorológica ha estado dando que hablar a la gente a la gente de inquieta que un edificio tan importante como ese se encuentra aparentemente abandonado algunos comienzan a preguntarse si es después de todo si después de todo fue buena idea abandonar Londres unos pocos se lamentan abiertamente sabía que no teníamos que haber venido, al menos en Londres tienen casas de verdad en lugar de carpas de tela y chozas de madera Uy. a ver adaptación ¿Dónde tenemos las prótesis? Residencia, prótesis, esto. Nuevo plan de acción, prótesis disponibles en la fábrica. Los lisiados equipados con prótesis en los edificios médicos podrían volver a trabajar. Esto de triaje, que es Nueva habilidad. Ahora puedes llevar a cabo el triaje en los edificios médicos para curar instantáneamente a la mitad de los pacientes. Un cuarto morirá de forma inmediata, la esperanza disminuirá, el descontento... No, no, no. Vamos a tirar por prótesis. Vale, ok. Firmamos las prótesis. Podemos las prótesis para que los lisiados vuelvan a trabajar. Vale. Uy, aquí no hay nadie. Ah, vale, vale, vale. Digo, no puede ser. Bueno, y con la mejora médica no, no estamos teniendo resultados. Vale, árbol tecnológico. Vale, la fundición. A trabajarla. Sí, perfecto. Eh, eh, eh, eh. ¿y dónde está? porque supuestamente la mejora médica ya la teníamos que tener por aquí funcionando ¿se aplica instantáneamente? entiendo la mejora entiendo que sí ¿vale? bueno, as asumimos asumimos eso, asumimos eso Vale ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Dónde podemos meter a la gente? Necesitamos madera Sí, siempre necesitamos madera Vale, vamos a cargar aquí gente Ya, parece Parece que está empezando a bajar el número de enfermos Y eso está bien Uh, oh, ¿esto lo tenemos apagado? Sí Está bien que lo tengamos apagado No pasa nada ¿Cómo fabricamos prótesis? ¿Cómo fabricamos prótesis? Debe de haber algún lugar, algún momento en el que empezamos a producir prótesis. Debe de hacer una fábrica o algo así. Comercio, salud y refugio. Claro, aquí no. Aislamiento de casas, comedores. Ah, ah, ah, ah. No, no veo nada. Aquí tampoco. Exploradores, almacén de puestos. De puesto remoto Aquí está la fábrica Pua, Hemos llegado súper pronto A investigar las prótesis Esto hasta dentro de Dios sabe cuándo No podremos Nos va a faltar porque los tecnígrafos uf, Vale, nos, fue, nos falta un montón Vale, ok, pues nada ya La aplazamos y ya, ya veremos Cuando metemos las prótesis Hemos ido muy pronto Vale, no pasa nada Recursos, tecnología. No, no, aquí, por el momento... Estamos, estamos bien, estamos bien. Vale, ok. Nada, es que nos hemos quedado ahí en el limbo. Van a quedar 10 horas. Por lo menos, vale, estamos metiendo ya la... la bueno, vamos a hacer ser eh, autoabastecibles. Y eso está muy bien. Aquí podemos meter gente una personita solo, bueno, no pasa nada entonces, vamos a ver si podemos hacer que reduzca el número de, de enfermos vamos a ver de investigar para obtener más casas, pero bueno, vamos a hacer la autosuficiencia con todos los materiales que tenemos por aquí, y con eso avanzaremos así que, lo vamos a dejar por aquí y nada ya sabéis, visto lo visto lo de siempre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 hasta luego, ¡adiós!